Yo quiero que Neto, después que lo comió aquí, que en Facebook se lo comieron, que en Instagram le dijeron a Neto de todo. Yo quiero ver cuál es la respuesta de él, ahora que el Alfa, el jefe, va a grabar una canción con Chivitaki. No, no, con Tecachi. <risa> <risa> de Chiquitaki. ¡Habla ahora, Neto! ¿Por qué tú quieres que yo diga? No, no tú, tú... ¿Por qué tú no me dejas hablar? Te, ¿Por qué tú quieres tú que tú yo te diga? ¿Tú te comías de cacho aquí en este programa? ¿Y...? Grabar con el Alfa. ¿Y? Está bien que el Alfa graba con la gente Alfa. Y entonces, en espérate, espérate. ¿Y qué yo. tiene que ver eso con una cosa con la otra? O eso es música. Anuel lo dijo. Eso es música. Anuel dijo que no graba con gente que sean chivato. Ah, pero eso es él. Ah, o o lo... la vida de Anuel depende del Alfa o depende de este cachi. Pero tú decías que eso estaba mal. De... No, eras... no, no, no, no. no. Tú decías que eso no, estaba mal. Chivatear a una gente, eso está mal. Es un chivato. Chivataki, tú lo dijiste que chivataki. Claro, no, estaba mal, Un eh. chivato. está mal eso. Iba a grabar con el Alfa. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué tiene que ver una cosa? Con la otra. Pero, ¿qué tiene que ver que él grabe con el Alfa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué con es lo que haya hecho. Que eso es, po es posible. ¿Qué? ¿Cuál es posible? Es posible que. Que se pegue la canción y ya. Que la gente le coja odio al Alfa, viejo. ¿Y por qué? Va a estar caliente en los bloques de Nueva oiga, York, viejo. Oiga, es. Cualquiera caliente. que te cache llame, va a grabar con te cache. Porque es una máquina de dinero, primero Dios y después el dinero, uh -huh. en el mundo. Lamentablemente, cualquier. ¿Tú ves todo eso que están hablando? El mismo Anuel. te cachi y lo llama y hay un dinero, ah. por pues, pues, Yo ella... creo que dijo que no, porque te no dijo. Hace, lo dijo que sí, que hay una canción y después no sale lo y dijo lo que, hace, que, no, que no iba de la cual canción. Lo hace, cualquiera lo hace. Porque uh -huh. el tipo la, es igual que, la, que el Alfa canta malo, que este, pero ahora mismo, ¿quién es el comandante en jefe? Uh -huh. Es el Alfa porque está produciendo más dinero. ¿Se entiende? ¿Y por qué produce su dinero? Porque ha sabido manejarse en la música. Entonces va a ser el de la canción eh, ¿Cómo se llama? Eh, Singapur. Ah, Singapur. Con, con Tecachi. Singapur. Pero que va, va a Tecachi. ejemplo, si el AFA va a querer hacer un remy en esa canción con más gente, hay gente que nos va a querer agregar, ahí. ¿Oíste? ¿Quién Si llama a secreto, secreto va a decir que no. no. Y si llama a poeta y poeta va a decir que no. Pero tú estás hablando de gente ¿Verdad? bajita, gente bajita. No, gente a la bajita vez, la gente no, alta, no. no, no gente ¿Qué, qué, bien que llame ahí. a Noel. No, que como se grabó. Ya eso no no soy. Que llame él. Que, ¿A qué ¿A qué solo? Ah, que son ellos dos pues se va soy... a pegar la canción. ¿Por qué nadie va a querer agregarse eso? ¿Quién quiere agregar? No, es que eso es personal. El alfa no el tiene tipo que tiene... ver. Oye, ese tipo tiene tantos problemas personales que tuvo que cerrar el Instagram. Y bien? tiene millones pues, saco también. Tiene mucho dinero, eh. Mucho dinero. <risa> <risa> Acéptalo, eh. no man. Eso es un logro para el alfa. Un logro increíble. Mira, mira. Ahora, yo, yo te adivino quién fue que grabó el, el video, ese video. <risa> bla. Bla. <risa> Nadie puede estar más cerca del alfa que Bla. Yo lo que digo es que tú te comías Tecache aquí. Claro. Tú un chivato. Yo no le decía de todo, sí, pero pa, eh, eh, me siento feliz por el alfa que va a grabar con TK. Que ah, está mal. Ah, porque ahora va a grabar. Sí, porque le ahora porque ahora va, va a sacar un beneficio, pero un antes, beneficio, antes no. eso, claro yo nunca hablé de, de esa tema, sí, no. eso sí esa canción no va a sonar en los bloques de Nueva York ¿Eh? que no suena igualito suena igualito lo mismo. venga acá no prohíben canciones de ping ahí como quiera qué, en qué? un año se le olvida a la gente lo que hizo y ya lamentablemente porque así no nomás. no se lo olvida está como análogo. Nesto, no, no se lo olvida porque Ajá. mira ahí el Instagram de ahí está, está borrado porque ya ahí está corriendo porque t su miedo, ¿no? todavía está cobrando a Noel de la canción Oye, ¿Y tú que, que, sabes que puede ser pe, peligroso para, para, para te caches? Okay. Eso. Pues gachinos para para el alfa. No, es un éxito. Sí neto, alfa. sí neto, eh, so, eh, esos tigres, eh, tigres no perdonan no, Dile que no grabe. Eh, dile dile que no, no grabe. Cuando, cuando que... el alfa vaya a Nueva York, esos tigres no van a perdonarlo. Neto, no me digas a mí que no. Eh, eh, eh, eso... Si le, si le tumban la cuenta, qué será si esa gente los negros, el alfa el de Los digamos, negros no consumen la canción del alfa. Que, no de la... que no consumen no que no. No me venga que está equivocado. Fulano de tal grabó con un fulano. Ah, Millonario, el alfa, millonario con esa canción millones no le va a sacar es lo único que le importa es lo único lo único que al alfa le importa aunque tenga gente en contra aunque tenga exactamente aunque tenga gente en contra yo te digo a ti que eso le puede buscar un calentón a él a nivel de calle se pega o no de... se pega la canción se va a pegar después pues está ah, pegada okay. la canción está pegada okay. pero le va a buscar un calentón Neto, y tú lo sabes no pero que eso no le importa ajá pero que no importa porque no le va a quitar dinero eso. Él no va, él no va a gastar un peso con que a la gente no le importa. Lamentablemente se le, se le está yendo lejos. La, la grabación de la del año, Alfa y Chibataki, digo, y te cache. Sí. Eh, la canción del año es Remy de. Le voy a sacar ¿cómo ¿cómo llama, de, de Singapur. Eh. De eso no le importa a la Alfa. El Alfa es un tipo que está puesto, puesto, puesto para lo de él. En cuanto a música, no importa que te cache y ha matado 20 gente. Si, cuidado si ahí en esa canción le responde a Tóxico. ¡Ey! Hey. ¡Ah! Yo, un error, fuera un error grande. ¿Cómo que un error? En sí, esto. un error como grande. ¿Cómo un error? Sí, porque que está muy despegado. Tóxico no, es un, es un, está, tóxico está, tóxico está un, un tipo respetable de este sí, movimiento. Pero no está Pilar pegado. del movimiento urbano. Sí, pero dominical. no está no. pegado. No sí, pero que no. Que, ah, pero está pegada la canción eh, eh, Duro por tu casa. Mm. Pues no está pegado. No ¿Cómo puede, que no? hay duro no porque la casa no está no pegado? No no. No está pegado todavía. que ¿No está pegado neto esto? ¿Y no tiene llama pegado. de un millón? No está pegado. ¿En dos días? ¿Dónde tú lo escuchaste? Por aquí, llegando aquí a ganar. No, o, sea, yo, o sea, que yo... Ah, puedo, yo tengo que ser sincero. Yo pongo muy música en mi ah, vehículo y no me escucho nada. Ya. Yo me fijo por, por decir, los números. No, yo lo escuché porque la busqué en YouTube. Y toda la vuelta, pero no de debe... Esto, pero decir que la canción por A tu ten... casa no está pegada No, no, esto. no está, está pegada. pegada. Tú sabes porque tú me has dicho lo que he pegado y eso no. Ajá, pero eso sí yo supongo que está, está sonando, pero no está pegada. Ah, bueno. Uh, bueno. Sonando, sonando, sonando está. Si sí, está sonando, por tu casa. Okay. Que sobra Shadow Blow ahí esa gente. ¿Cómo que sobra? Sí, sobra. Nah, mira, vi Hubiese... Blow fue que mi me le metió mi, mi opinión, no. Mi opinión. Ajá. Debió entonar la Machado Shadow ahí en la canción. Atención Villalona. Neto Flow dice que Shadow Blow tuvo muy flojo en la canción. Y para, para muchos fue opinión, que mejor le metió. Mi opinión. Pero aquí imagínate un dembow, Neto, creo que va a entonar. Como él lo hizo a lo último. Pero, ah, pero lo hizo entonces. sí, pero que le habían quitado la parte de rapear. Porque como que el rapeo de Shadow Blow. Él lo difícil. hizo bien. No, y lo hizo bien. Que que no gustó, y le crea. dio duro al, al, al poeta. No.